La hipertensión pulmonar es una enfermedad que afecta tanto la población infantil como la población adulta. Es un aumento en la presión de las arterias pulmonares que lleva a una disminución del flujo sanguíneo a nivel pulmonar, por lo tanto una disminución de la oxigenación a nivel corporal. Esta podría ser una de las causas de la limitación al ejercicio porque se presentan síntomas como falta de aire, disnea, fatiga en las piernas, dolor opresivo en el pecho, incluso a cargas bajas de ejercicio. Lo que lleva a las personas a disminuir sus actividades básicas cotidianas, la limitación al ejercicio, por lo tanto, alteran y afectan su calidad de vida. El ejercicio nos ayuda a mejorar ese flujo de sangre a nivel pulmonar, por lo tanto, nos mejora la oxigenación, nos ayudan a disminuir estos síntomas, la tolerancia a las actividades cotidianas, mejorando la supervivencia de la población, lo que lleva a una mejora de la calidad de vida de las personas, siempre y cuando se realice de forma correcta. Hay dos tipos de ejercicio que podemos realizar. Está el ejercicio aeróbico o resistencia, que es todo aquel que nos mejora esa capacidad funcional para mantener una actividad en el tiempo, por ejemplo, caminar, trotar, montar en bicicleta, patinar. Estos ejercicios siempre los vamos a empezar de forma progresiva, que quiere decir que empiezo de forma suave y a medida que va pasando el tiempo voy a ir aumentando esa velocidad que llevo con la actividad. No lo podemos suspender de forma abrupta o súbita, sino que cuando vayamos a dejar de hacer el ejercicio, disminuimos también la velocidad o la intensidad que estamos haciendo, no se recomienda realizar en natación ya que es un ejercicio que involucra brazos y piernas de forma recurrente o de manera repetitiva y prolongada, lo cual nos pueda llegar a generar alguna descompensación cardiovascular. La otra clase de ejercicio que podemos realizar es el entrenamiento de fuerza o el ejercicio de fuerza, que es todo aquel que nos va a mejorar o nos va a mantener esa masa muscular y nos va a permitir hacer actividades principalmente con nuestros brazos que toleremos en el tiempo, por ejemplo, podemos utilizar mancuernas o pesas caseras, podemos utilizar las máquinas de los gimnasios, las máquinas de los parques, pero la recomendación es que la, el peso que usted maneje sea liviano, no puede manejar pesos muy grandes porque esto va a aumentar la presión a nivel pulmonar, lo cual nos pueda desencadenar mareos, desmayos, pérdida de la conciencia. Cuando usted realiza entrenamiento o ejercicios de fuerza, va a hacer muchas repeticiones con poco peso y lo que va a hacer es controlar su respiración. Ante el esfuerzo usted debe exhalar todo el aire y en reposo debe inhalarlo, evitando algo que se denomina maniobra de valsalva que es como si hiciéramos un pujo sosteniendo el aire y después exhalando. Esta maniobra la vamos a evitar porque nos puede llegar a generar desmayos. Primero, seguridad del ejercicio. El ejercicio se considera seguro si usted lo realiza de una intensidad moderada. ¿Qué quiere decir? Que la carga que usted está trabajando o la actividad que usted esté haciendo la perciba, pero que no sea tan fuerte que lo lleve al agotamiento y pueda mantener esa actividad durante el tiempo. Que su saturación esté entre 88 y 90% durante la actividad. Que usted sea adherente a su tratamiento médico farmacológico, que usted no presente síntomas como dolor intenso en el pecho que se irradie, que no presente mareo, que no haya tenido desmayos con pérdida de la conciencia ante el esfuerzo o que no presente inflamación en sus piernas. Ante estos síntomas usted no puede realizar la actividad y debe recurrir a su centro de atención. Si usted en casa tiene oxímetros, tensiómetros, puede monitorizar sus síntomas y sus signos durante la actividad física que esté realizando. Recuerde que los síntomas siempre deben estar en una intensidad moderada. Si usted ya los empieza a sentir tan fuertes que lo limiten a la actividad, debe suspender el ejercicio. Se suspende el ejercicio si usted presenta mareo, visión borrosa, dolor intenso en su pecho sudoración fría ante estos eh, síntomas usted va a detener la actividad que esté realizando segundo con qué frecuencia e intensidad vamos a realizar la actividad o el ejercicio para ello vamos a tener en cuenta en qué momento aparecen nuestros síntomas si somos unas personas que aparecen síntomas con actividades como bañarse vestirse caminar pocos minutos en lo plano yo voy a realizar ejercicio de 15 a 20 minutos dos veces por semana si soy una persona que estos síntomas aparecen con actividades como subir cuestas, escaleras, o los síntomas son leves con mis actividades cotidianas, yo puedo realizar ejercicio tres veces a la semana de 20 a 30 minutos. Recuerde realizar el ejercicio de forma regular, ya que esto mejora su capacidad funcional, mejora su calidad de vida, por lo tanto la independencia para las actividades cotidianas.